experiencia del alumno también se recomienda que desde la semilla nosotros podamos realizar la configuración de la navegación del alumno ustedes se preguntarán por qué algunos de estos menús aparecen en negro y otros en grises por la simple razón de que aquellos que están resaltados en negro son aquellas secciones del curso que van a presentarse para el alumno nosotros aquí en la parte de configuraciones y navegación podemos habilitar o deshabilitar los menús que el alumno va a poder acceder nosotros por ejemplo aquí este, podemos darle un orden a la navegación de tal modo que dejemos siempre el, al inicio por default la página de inicio después vamos a poner los módulos después podemos mmm, dejar la parte de plan de evaluación o de anuncios si vamos a tener anuncios a través de la de, de la plataforma en el plan de estudios es la la sección referente a las actividades de aprendizaje si vamos a estar utilizando eh, equipos dentro del curso podemos habilitar la sección de personas o puede dejarse eh, opcional para que el profesor adaptador la habilite más tarde. La sección de tareas se eh, recomienda deshabilitarla ya que mm, la parte de módulos es donde el alumno va a llevar la secuencia de sus aprendizajes y donde va a tener publicadas todas las tareas que tiene que realizar. Entonces la sección de tareas se deshabilita, la sesión de estudio, todas aquellas... Um, Todas aquellas aplicaciones que no se van que no va a estar utilizando el alumno se deshabilitan. Si vamos a estar usando el lockdown browser, lo dejamos abierto, si no lo deshabilitamos. Y aquí una pregunta frecuente es, ¿cuál de las dónde voy a mostrarle las calificaciones al alumno? Si nosotros vamos a realizar plan de evaluación y vamos a utilizar plan de evaluación, se recomienda que solamente dejemos Habilitado la parte del plan de evaluación y deshabilitemos la parte de calificaciones. Por otro lado, aquí también podemos, eh, digamos, eh, ordenar el, el, la navegación para el profesor también, donde aquellas eh, funcionalidades que él sí va a estar utilizando sean las primeras que estén hasta arriba. Por ejemplo, páginas, archivos. Tareas, personas, evaluaciones, son aquellas que van a tener eh, que utilizar siempre, entonces para que las aparezcan en el orden siguiente las ponemos ahí, todas las demás las dejamos así. Antes eh, de cambiar de página tenemos que dar clic en el botón guardar para que se guarden estos cambios y le damos un refrescar la página así nosotros ya vemos que este es el orden que nosotros determinamos dentro de la navegación